Estamos hoy junto a Fernando Tello, arquitecto, orador, declamador. Buenas tardes Fernando. Muy buenas tardes. Yo pienso que, que es un privilegio para nuestro cantón, para Biblián recibir eh, una visita cálida de, de nuestros compañeros de la provincia. Más que nada se hace cálida cuando tocamos el tema cultural. Bienvenidos, Cristóbal, a sus órdenes. Gracias. Fernando, arquitecto de profesión, orador, declamador. ¿Cómo nació este, este apego, este encuentro, ese cariño a, al arte, a la cultura, Fernando? Cuéntenos. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, eh, una de las manifestaciones de la cultura, como hace un momento conversábamos, una de las manifestaciones de la cultura es la arquitectura. Otra es la pintura, otra es la escultura. Yo pienso que, al considerarse como parte de estas manifestaciones culturales la arquitectura, se encamina al hecho de que en una edificación que puede ser patrimonial uh -huh. o puede ser republicana, se van quedando los etos de la ciudadanía que vivió ese entonces, ese presente. Uh -huh. En un simple portal se puede contar un libro entero. Por un simple podio, por unas columnas que dejen una galería pública al frente, se puede entender qué es lo que la gente en ese instante de su vida acostumbraba a hacer. Entonces, yo pienso que a temprana edad, este, este bichito en el mejor de los sentidos, uh -huh. del empoderarnos de alguna forma o conocer un poco más la realidad de nuestras ciudades, fue metiéndose en este servidor. Fernando Tello alguna vez escuchó una frase que me marcó. Esa frase decía que la arquitectura es una forma de hacer poesía. Entonces, bueno, yo me, me motivé y empecé también a escribir. En ese momento y en ese sentir de la escritura le cuento que fui descubriendo muchísimos aspectos importantes, fui descubriendo cómo un ser humano puede proyectar esa esencia, ese sentimiento, ese latido dentro de un papel. Y cuando usted empieza a escribir y empieza a leer esos manuscritos y encuentra eco en la ciudadanía, en sus amigos, en sus amigas, y luego en personas que les gusta también la escritura, usted empieza a repetir esas frases que sacó de su interior y las empieza a pronunciar con énfasis. Empiezan a convertirse en una oratoria. Y cuando usted continúa ese camino y cuando le da la oportunidad a su ser de encontrar, porque todos, absolutamente todos, tienen ese potencial de encontrar ese camino, créame, empieza a encontrar ya el sendero de la declamación. Uh -huh. La oratoria es el arte vertical, como una fuente, el arte uh -huh. de hablar, uh -huh. de hablar. Es como una fuente que emana verticalmente. Uh -huh. La oratoria es el arte que en una de sus máximas expresiones la hemos visto a José María Velasco Ibarra, quien, por, como un pequeño paréntesis, fue el gestor de la cantonización de Bibliano. Entonces, sí. vea usted, Velasco Cubarra era un hombre que decía, denme un balcón y seré presidente Macías. Pero él no se movía de lado a lado en el balcón, él hacía oratoria. Él era vertical y claro, con su mano, con, sus, con su pulgar, con su índice levantado. Y por otra parte, ya luego empieza este género de la literatura a desarrollarse y hoy uno de los grandes componentes también es la declamación. La declamación incluye muchas otras manifestaciones culturales. Usted ya se hace dueño del escenario, ya no se queda en un sitio. En la declamación usted puede agacharse, levantarse, contraerse, hacerle sentir al auditorio su alegría, su dolor, su énfasis, su motivación puede hacerse acompañar de la danza, del teatro. Por ello la pasión, y más que nada me he mantenido dentro de esa rama, mi estimado Cristóbal, porque a decir de este servidor, una de las cosas más importantes es verles a nuestros jóvenes, a nuestros niños, dando sus primeros pasos dentro de este maravilloso género. Los jóvenes y los niños tienen un potencial de asimilación y de aprendizaje de letras que usted no me creería. Y son capaces de aprenderse textos de cinco o seis hojas. Y yo pienso que a nuestros queridos padres de familia deberíamos en nuestra sociedad fomentarles fomentarles ese nacer dentro de nuestros hijos, esa pasión por la declamación y la oratoria. Y mucho más cuando el texto que ellos se están aprendiendo corresponde, puede ser a la vida de un prohombre o de una lideresa, o puede ser a una gesta histórica de nuestra tierra, que tenemos muchas, por supuesto, que tenemos muchas de una valía extraordinaria, o alguna investigación nueva que tanta falta nos hace. Entonces todo esto es fundamental. Yo pienso que con ese último llamado hacia los padres de familia para adquirir conciencia sobre el tema, pues yo le doy por respondida a esa pregunta, Cristóbal. Fernando, imagino así? participo en varios concursos de la escuela, tal vez del colegio, algunas experiencias que nos quisiera compartir. Bueno, le cuento, sí, sí, en realidad son, son importantes esos momentos, ¿no? Hemos vivido historias increíbles porque muchos de nuestros profesores ya, ya no están con nosotros. Habían personas con una extraordinaria fuerza vocal que quizás a nosotros nos influenciaron sin darnos cuenta. Personas que cuando nosotros, al ser estudiantes, recitábamos un verso, tenían la elegancia para pararse y para caminar frente a los alumnos con coraje, con aplomo, con una elegancia que aquellos ojos de los que nos interesaba ese tipo de manifestaciones, lo veíamos inalcanzable. Definitivamente veíamos en ellos un ejemplo tan distante de alcanzar. E incluso llegábamos a pensar que por más que nosotros estábamos repitiendo el mismo texto, no lo hacíamos así. No habían las videocámaras, no había quien nos grabara una presentación. Tengo en mi, en mi memoria, fue la, la investidura por, por haber logrado el, el título de abanderado dentro de la escuela. Joder. En donde me dieron unos tres, unas tres hojas que tenía que que agradecer a toda la gente, entre ellos a mis padres, yo veía que la gente empezaba a llorar y empezaba a sentirse eh, identificada con el texto que me dieron. ¿no? Eso fue hecho por Doña Carmela Carvaca. Y no me va a creer cuando, cuando muy niño yo empecé a sentir que las palabras que en ese momento yo decía estaban calando hondo. Estaban generando una reacción en un auditorio que era ajeno para mí. Wow. Y me daba cuenta de que el poder de la palabra podía ser algo maravilloso en la gente. Y empecé a acentuar más la voz y a dirigirme con más presteza hacia la gente. Y encontré que eso era bueno y que se podía hacer algo más. Por supuesto que, que fue el primer latido profundo que sentí, que Fernando Tello sintió en su corazón en ese instante de mi vida. Luego le cuento que el colegio, la adolescencia, un poquito nos distanciaron de ese propósito, ¿no? Uh -huh. Nos dedicamos un tanto a la música, hicimos un poco de, de... de la algarabía que tiene la música. La música genera encuentros con amigos, con... con con amigas, en la época en la que uno realmente disfruta de, de, de, de un paseo, disfruta de estar con ellas sí, sí, sí. y esto de la música fue, fue genial, también una, una experiencia maravillosa, tuvimos la oportunidad de ganar un concurso provincial y le teloneamos, le teloneamos en Cuenca, en esa época tranzas materia prima que estaba wow. en auge, tuvimos la suerte de, de tocar antes que ellos en Azogues, en Cuenca, encañar, entonces, pero yo todo le doy derecho a, a la literatura, porque cuando usted se para en un escenario, a mí me tocaba ser de vocalista. Era la voz del, del grupo. Era la voz medio mala, pero, pero ya, <risa> wow. no, no había otro, no había otro. <risa> otro, que gato que, que <risa> ¿no? Ese encuentro con el arte. Por eso yo valoro la, muchísimo la, la música. música, sabemos lo, lo complejo que es, y, y bueno, y todavía en los escenarios de nuestro querido Vivian, en Azogues, cuando nos piden, vamos y hacemos lo que podemos, ¿no? O sea, yo siempre digo, nos rodeamos de personas muy valiosas, de profesionales en la, en la música, y son ellos los que determinan si es que el material es para presentarlo o no. Así Entonces, es. siempre, ventajosamente nos han dicho, no creo que sea por pura voluntad, pero siempre nos han dicho, está bien, hagámoslo y presentémonos, ¿no? Entonces, hemos recibido el bueno, el afecto de, de, de la cálida ciudadanía de Biblián siempre con su voluntad de, de respaldar más que nada un esfuerzo, ¿no? Porque han habido momentos muy importantes en mi vida, yo pienso que son los, los trascendentales. Ganamos el concurso de poesía matovellana con, con un niño de la Escuela Corazón de María, Ganamos con mi hija el concurso nacional con Damaris Tello, con Daniel Tello, con ellos. Habíamos ganado también un concurso nacional en Machala de poesía matobelliana Vea qué gentil que es este proceso porque usted al niño primero tiene que hacerle saber lo importante que es conocer al autor, al escritor, por supuesto. Y en este caso la vida de Julio María Matobelle, un hombre que siendo azuayo, fue abandonado por su madre junto eh, a una valleta en una de las quebradas de Cuenca. Wow. Y Julio María Martovelle, cuando tuvo uso de razón, él no les criticó a los padres. Él dijo, me declaro hijo del corazón de Jesús, de Jesús y de la Sagrada Virgen María. Y él inició una vida apegado a una campesina que le cuidó y a la vejez de ella pasó a manos de María Quinde, otra campesina maravillosa que la historia le recuerda, y cuando Julio María Matobelle tuvo siete años y entró a la iglesia de San Alfonso, creo, el dato no está claro, uh -huh. él hizo un voto de castidad y le decía a su madre, aquí celebraré mi primera misa, wow. y en el retablo de esta catedral te enterraré o sea, con un aplomo y con una prestanza que usted no tiene idea y lo cumplió, Julio María Matobelli lo cumplió y Julio Mar Ma María Matobelli, ¿quién fue? fue congresista del Ecuador, en dos ocasiones fue el mentor de la Virgen Alada del Panecillo fue el gestor de la Basílica del Voto Nacional que es la obra barroca más impresionante de América Latina sí. Julio María Matobelli fue el que trajo a los oblatos y oblatas a todo el país, a los salesianos, el colegio La Salle de Asogues, el colegio de las oblatas de Biblián, de Cuenca. imagínense usted toda esa vida de un niño que fue abandonado en una quebrada a hacer la poesía. Entonces eso es algo que realmente mm. se mete en la vida de los seres humanos. Sí. Y he tenido la suerte, ese es un, es un logro muy, muy sincero que llevo dentro, el haber ganado un concurso internacional de poesía también, wow. que de poesía matobellana, en donde tuvimos ese primer lugar entre ciudadanos no pertenecientes al clero. Y fue eso hace cinco años, un reconocimiento que lo llevo muy dentro. Tuve la suerte de, de presentar un, un poema perfectamente rimado, en base a todo lo que, lo que las exigencias internacionales pedían. Uh -huh. Entonces son momentos importantes que nos llevan a, a guardar dentro de nuestro corazón ese recuerdo que nunca se va a ir. Regresemos en el tiempo y empecemos a tener como patrimonio principal, en este caso de los biblianenses, aquellas muestras de heroísmo que se dieron en Qashqai y en Verde Loma, en donde, imagínese usted, hay cosas que, que parecen inauditas, pero muchas ciudades Hablan de independencia. Y en esas ciudades nunca se ha vertido sangre. Y en Biblián que no tenemos una fecha de independencia, no tenemos un 3, 4 de noviembre, pero Biblián ha sido uno de los baluartes dentro de la independencia, ya que aquí sí se ha derramado sangre de valientes hombres y mujeres que estuvieron en pro de la libertad. En esa época que se entregaron con armas, picos, con palas, ante ejércitos que eran apertrechados realmente ya de personas que, que habían sido duchos en el tema de las, de las guerras por la independencia, pero nuestra gente aprendió a defender con, a pulso, con, con sus armas así, a pulso, como lo dice. Entonces qué importante que nuestros niños se pongan dentro de esos espacios, que vuelvan y reflexionen sobre el gran legado que tenemos. Pero las cosas no se quedan solo ahí. En realidad, a los niños tenemos que buscarles nuevas formas para llegar hacia ellos. Que vengan con ideas nuevas para que esas nuevas generaciones empiecen a, a disfrutar de nuestra historia. Bueno, hay muchas cosas que quedan pendientes, ¿no? Al recorrer las parroquias nos vamos dando cuenta de, del inmenso legado que tenemos. La cultura, sobre todas las cosas, la cultura debería, y eso le, le dejo como un comentario, debería propiciar, en primer lugar, el rescate de nuestras propias historias, de nuestras propias experiencias, ya sea dentro de la arquitectura, ya sea dentro de la pintura, ya sea dentro de la escultura, y proyectémosle hacia un escenario que sea atractivo para los nuevos jóvenes, para los nuevos niños de la patria. Porque si usted rescata nuestra música, y no encuentra el camino que enganche al niño del siglo XXI, no serviría de nada, así el esfuerzo realizado. Y pues hay mucho por hablar, en realidad hay tanto por hacer. Yo pienso que la cultura es la madre, y parto, parto de lo anterior, la literatura es la madre de todas las carreras. De las carreras numéricas, de las carreras teóricas, de las carreras... Eh, técnicas si es que el ciudadano no insiste en una formación teórica que que tome a la literatura como la madre a la lengua y literatura como la madre y el principio fundamental de todas de todas las materias pues yo pienso que el ciudadano no está en lo correcto por eso que ahora tenemos muchos profesionales que en cuanto tienen un título se creen completos, se creen santos en el abismo y lastimosamente se deshacen y se desmoronan porque un título le debe servir a un ciudadano, primero, para aprender a respetar mucho más a sus congéneres, para aprender a respetar mucho más a sus semejantes. Y si es que eso no lo hace una persona que ha estudiado, no le sirvió de nada el estudio. Eso es porque no volvimos a la lengua, a la literatura, a nuestras materias básicas, cívica, historia, geografía. De ahí debe fortalecerse el niño. Y si no lo tiene, pues lastimosamente se convierten en profesionales que no tienen los méritos que deberían. La ¿Pues cultura no? general.